Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Nos hemos dirigido a la reserva de Yukon Bailey para dar caza al mayor oso que podemos encontrar en el Hunter Cat the Wild, el oso grizzly, donde hemos abatido 30 ejemplares de dicha especie. Y sin más preámbulo, ¡Comenzamos! ahí enfrente tenemos unas huellas de oso hay un descansadero mira ahí está tenemos un macho nivel 3 así que vamos a coger el arco con la flecha de 600 gramos apuntamos y disparamos hemos impactado cada vez que impactamos escuchamos el, el gruñido del oso y vamos a poner ya lo tenemos aquí vamos a ver nuestra primera pieza tenemos una plata, un nivel 3, 54,50 Y vamos a seguir cazando osos a lo largo de todo el río que podemos encontrar aquí en Yukon baile Y continuamos la caza Vamos a ver qué tenemos allí, otro descansadero En esta ocasión tenemos un macho, un nivel, un nivel 6 Vamos a ver Está muy largo para el arco Cogemos el 300 Apuntamos y disparamos Ese animal está muerto Y vamos a, a recogerlo Ya estamos llegando Perrete ya lo ha encontrado Nos reclama Tenemos un oro, 61,90 Un disparo certero en el corazón Ha sido una muerte rápida Escuchamos allí una hembra Y vamos a seguir con la caza ahí tenemos otro descansadero tenemos en esta ocasión una hembrita, un nivel 2 vamos a coger el arco apuntamos y disparamos hemos impactado bien vamos a dedicarnos a la caza del oso en la zona de descansaderos y la zona de comedero puesto que la zona de, de los abrevaderos es, es nocturna y la caza nocturna es un poquito complicada vamos a ver si hubiera algún otro por aquí no vemos nada Seguimos avanzando, seguimos mirando, puesto porque en esta zona, a lo largo de, del río que podemos encontrar aquí en, en Yukon Valley, es donde se concentran todos los osos, tanto a una orilla como a otra. Vamos a recoger a nuestra hembra y tenemos un nivel 2, un bronce, 52,20. Vamos a echar otro vistacillo, a ver si vemos algo, y os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido abatido veis aquí en esta zona, vamos por toda esta zona bajando y después daremos la vuelta vamos a mirar, a ver si vemos algún animal, por ahí, mira, ahí tenemos uno no lo puedo resaltar pero vamos a coger el 300 mira, un nivel 7 y disparamos, le damos en toda la paletilla, ese animal está muerto, el 25% sale corriendo pero acaba de caer Acaba de caer abatido, desde luego la bala de 300 es una de las municiones que más me gustan para las piezas grandes. Tener en cuenta que la podemos eh, utilizar para los tres tipos de osos que tenemos aquí, desde el oso negro, que es el más pequeño, hasta el grizzly que es el, el más grande. Vamos a ver la puntuación que tenemos. Un oro, 62,40. Os voy a poner el mapa, ha sido muy muy cerquita donde hemos abatido el otro, y vamos a, a continuar cazando. Ahí tenemos otro descansadero, mira, ahí tenemos dos osos, un macho y el otro no lo sé lo que es, vamos a dar a uno y a ver si puedo dar al otro. No, ese ha fallado, he fallado ese, ese disparo, porque de, si no debería haber gritado el, el oso, así que vamos a, a coger a nuestro nivel 6. El otro se va corriendo por aquí, a ver si lo veo, a ver si puedo hacer un lance... No, no, no, se me ha ido huyendo y lo he perdido de vista Pues nada, vamos a, a recoger nuestro nivel 6 A ver la puntuación que nos arroja, será un oro, será una plata Porque los 6 están siempre en el límite entre el oro y la plata Ya estamos llegando, mega prácticamente conmigo Vamos a ver qué tenemos aquí, una plata, 60 con 50 Vamos a decir aparte que arrastre por si acaso lo hubiéramos rozado al otro animal, pero no. Os pongo el mapa, ¿veis? Un poquito más abajo del nivel 7 y seguimos. A ver qué tenemos ahí enfrente. Otro oso. Mira, un nivel 4, descansando. Cogemos el arco, que está a una distancia óptima. Apuntamos y disparamos. Le hemos impactado, hemos escuchado su grito. Ya vemos cómo le va bajando la, la vida y ese animal está muerto. Así que vamos a, a recoger a nuestro nivel 4, que mi duda es si será una plata o será, o será un bronce. Vamos a seguir mirando entre los árboles. Como veis hay aquí mucha, mucha zona de descanso. Es muy buena zona para, para los osos, con lo que debemos ir andando sigilosamente. Vamos a ver la puntuación que tenemos aquí. Una plata, 55,80. Veis los descansaderos vamos a echar otro vistazo os pongo el mapa para ver que está todo muy muy cerquita y seguimos cazando ahí enfrente tenemos otro oso en esta ocasión es una hembra un nivel 2 un animal pequeñito pero vamos a hacer el lance porque quiero matar cuanto más mejor cogemos los 300 y disparamos le hemos impactado escuchamos el gruñido y vemos cómo le va le va bajando la la vida así que vamos a poner ya hemos llegado a nuestra osita y a ver la puntuación que tiene un bronce 51 con 30 y vamos a seguir mirando a ver si veamos algún otro animal voy a coger el reclamo a ver si entrará alguno a la llamada no nos contestan pues os pongo el mapa para que veáis la zona y seguimos Ahí enfrente tenemos un animal, vamos a verlo, es otra hembrita, un nivel 2, pues nada, cogemos nuestros 300, apuntamos y disparamos, y ese animal está muerto. Recargamos la munición, ves el, el descansadero, nos viene muy bien saber dónde tenemos la, la zona de descanso, y ya lo tenemos aquí. Como decía, nos viene muy bien la zona de descanso para que así si podemos localizar nuestros animales vamos a ver la puntuación que tiene otro bronce 52,50 y os voy a poner el mapa veis la zona que está todo muy concentrada y seguimos la casa vamos a mirar por los prismáticos ahí tenemos otra hembra así que vamos a a disparar y ese animal ya vemos cómo le va bajando la la vida y acero cero y ya vamos a recogerla. Pues tenemos otro bronce. Así que os pongo el mapa para que veáis que ha sido un poquito más al sur. Y vamos a, a seguir cazando. No vemos nada por la orilla, pues continuamos. Allí enfrente vemos movimiento. Tenemos un 5 media. Vamos a coger el 300 y disparamos entre entre los árboles, pero ese animal, sí, ese animal ya, ya está muerto, ya vemos que tiene un 0%, así que vamos a darnos una, una pequeña carrerita y lo vamos a recoger. Antes iba a haber hecho el lance con el 308, aunque es un arma viable, pero prefiero la, la potencia del 300 y así nos aseguramos una muerte más, más rápida. Vamos a ver la puntuación, tenemos una plata, 58.40 y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido, y seguimos con, con la caza, escuchamos hay un zorro, pero nada, vamos de osos y vamos a continuar. Vemos movimiento ahí enfrente, mira, tenemos un animal que se nos pone de pie, se nos ha detectado, así que vamos a coger el 300 y disparamos. Vamos a ver qué animal es. Es un nivel 7. Ya vemos cómo le, le va bajando la vida. Desde luego que cuando impactamos en un oso... ...el gruñido ¡oh! que hace nos indica si le hemos impactado o no le hemos impactado. Vamos a ver la puntuación de nuestro nivel 7. Que seguramente será será un oro. Y solamente nos falta saber cuántos, cuántos puntos son. Un oro, 63,20 la verdad que es un animal muy bonito así que vamos, voy a poner el mapa para que veáis que vamos bajando hacia el sur, después volveremos a subir ahí vemos andar un, un animal así que cogemos nuestros 300 apuntamos, a ver si se nos gira y disparamos Le Hemos impactado en el pulmón mira, es un mítico, era un mítico era un mítico sale corriendo el animal, pero ese animal ya está muerto ...recargamos la munición... ...y vamos a... ...a recogerlo... ...la verdad que se nos está dando bien la, la jornada... ...llevamos ya unos cuantos animales... ...seguiremos cazando... ...a ver si podemos respanear... Y, ...y encontrar algún legendario... ...seguimos mirando... ...pero nada, vamos a darnos una carrerita para recoger a nuestro animal... ...a nuestro mítico... ...y a ver la puntuación que tiene... Un oro, 65,20. Buen impacto en el pulmón. Voy a poner el mapa, aquí en la orilla del río, y seguimos cazando. Ahí enfrente el frente tenemos otro acostadito, es nivel, un nivel 6. Difícil, cogemos el 300, apuntamos y disparamos. Ese animal está abatido. ...ya vemos cómo se le ha apagado el contorno... ...le decimos a Perrete que lo busque... ...venga Perrete, búscalo... ...vamos a, a recargar la munición... ...y ya vemos el contorno que de, de nuestro animal... ...como os digo, buscarlo siempre cerca de las orillas del, del río... ...que podemos encontrar en Yukon... ...que ahí siempre encontraréis los osos... ...vamos a ver... ...una plata, 60 puntos justitos... ...así que vamos a acercarnos a la orilla vamos a ver si vemos algo, y si no vemos nada os pondré el mapa para que veáis dónde, dónde han sido batidos, de momento no vemos nada, os voy a poner el mapa y seguimos cazando, ahí enfrente tenemos otro animalico que está sentadito, otro nivel 6, parece que nos ha detectado, y disparamos. ...el animal sale corriendo... ...pero ese animal vemos ya... ...por el indicador de vida que tiene... ...que ese animal está... ...¿veis? Otro, ...otra zona de descanso... ...mira, él, él sale corriendo... ...escuchamos... ...a ver, a ver, hay dos... ...disparamos a uno que le hemos impactado... ...y el otro se nos ha escapado... Entonces ...en esta zona los podemos encontrar... ...descansando tranquilamente a los animales... ...así que... ...visitarla paciencia y, y luego que tengáis muy buenos resultados. Desde luego esta reserva me gusta mucho para la caza la caza del oso. Tenemos un oro, 61,70 y ahora vamos a buscar al otro, al que salió corriendo. Vamos a, a coger nuestro GPS, le decimos a Parreche que lo busque, se nos pone a nevar, es lo que tiene esta, esta reserva que de, de vez en cuando nos nieva, se nos pone de nieve, después nos sale el sol. Pero bueno, es una reserva muy, muy interesante. Sobre todo para la, la caza del oso. Así que vamos a, a seguir. Ahí vemos nuestro animal abatido. Y vamos a ver qué, qué animal era. Porque no, no lo sabíamos. Tenemos una plata nivel 4, 57 con 10. Madre mía, lo hemos atravesado. Qué lance más bonito. Me ha gustado esta lance. Así que os voy a poner el mapa. ...para que veáis dónde, dónde ha sido, ¿veis? Vuelvo por toda la orilla del río... ...y vamos a, a continuar cazando. Ahí enfrente tenemos otro descansadero... ...mira, ahí está, ahí está, un cinco media... ...tranquilito, cogemos nuestro trescientos, apuntamos... ...y disparamos, otro animal abatido... ...y ya llevo unos pocos, ya he perdido la cuenta... Pero se nos está dando la jornada de caza del oso muy bien. Recargamos nuestra munición y vamos a, a recoger a nuestro nivel 5 media. A ver qué puntuación tiene. Una plata, 58,80. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido, en este laguito que hay, donde estábamos cazando y seguimos por toda la orilla a ver qué nos encontramos. Ahí enfrente tenemos otros descansaderos. Mira, ahí tenemos una hembrilla. Una Vamos a ver. Disparamos. Y le hemos impactado la vida. Vale. Sale corriendo. No le hemos impactado bien. A ver. Le damos otro. Y seguimos escuchando por aquí animales correr. Eso significa que no le hemos dado bien a este animal. Sigue corriendo. Ahí vemos. Y disparamos. Yo creo que ese es otro. ¿eh? Ese es otro animal. Ese es otro animal. Vamos a ver. Efectivamente, es un 5 media, 59,50 en la plata. Y a ver si localizamos a, a la hembra. Que yo creo que le hemos hecho dos, mal, dos malos disparos, tanto con el arco como con, con la flecha. Así que perrete, venga perrete, búscame. Ya sale perrete corriendo. Vamos a ver si sí, la, la sangre no es muy... No es muy abundante, así que han sido dos malos disparos. Y ya tenemos ahí un contorno de nuestra hembra nivel 1. Que creo que nos va, nos va a penalizar. Efectivamente nos ha penalizado. 50 con 70. Le hemos dado la vértebra y en el coxus. Bueno, voy a poner el mapa y vamos a, a seguir cazando. tenemos ahí otro descansadero, otro hábitat vamos a buscar, mira ahí tenemos dos animales un nivel 7 y el otro no sé cuál es, voy a intentar hacer un lance doble apuntamos al 7, disparamos a uno a ver y disparo al otro yo creo que hemos impactado a los dos y no es el resultado de, de este lance, el nivel 7 sí sé que está muerto, ahí vemos este que sale corriendo, a ver si puedo hacer el lance entre los árboles, no ya lo he perdido si que al nivel 7 le he impactado bien y al otro me temo que le, que le he pinchado vamos a ver la puntuación que tenemos aquí un oro 62,90 y os voy a poner el mapa porque creo que el otro animal lo, lo hemos perdido vamos a ver en esta zona de aquí del río y seguimos En enfrente tengo localizado un descansadero de osos voy a mirar por los prismáticos efectivamente hay uno un nivel 4 Cogemos el 300, que está muy largo para el arco, apuntamos y disparamos. Ese animal está muerto, ya vemos cómo le va bajando la, la vida. Aquí tenemos a la, a la izquierda otro hábitat y vamos a, a recogerlo. Vamos a seguir mirando por si por la orilla a algún otro animal que salga corriendo y poder hacer el lance. Llamamos a perrete. Y ya vemos el, el contorno final de nuestro animal abatido y a ver qué puntuación tiene. Volvemos a mirar, ahí vemos al, al animal abatido y a ver que si es una plata o un bronce, por ser un nivel 4. Es una plata, 57,20. Os voy a poner el mapa... Veis que voy subiendo hacia hacia el norte Y vamos a seguir con, con la caza de osos Hasta aquí arriba volveremos a dar la vuelta Y a ver qué nos encontramos Ahí tenemos otro hábitat Vamos a utilizar el, el reclamo A ver qué nos encontramos Miramos, mira, ahí tenemos dos osos Un nivel 6 y al lado hay otro Vamos a ver, disparamos a uno Se nos pone el otro de pie y disparamos yo creo que le hemos impactado a los dos, pero no lo sé. Vamos a ver. Desde luego con el reclamo entran bastante bien, aunque no suele hacer mucho ruido. O sea, utilizamos el reclamo y tenemos que localizarlos cuando se van acercando. No como otros animales, como el león que no contesta. Vamos a ver, el nivel 6. Tenemos un oro, 61. Con 30 le hemos dado en el corazón. Y vamos a ver el otro animal que tenemos aquí. Un bronce, nivel 1, chiquitito, 50 con 30. Y os voy a poner el mapa, muy cerquita de donde abatimos el anterior. Y seguimos con la caza aquí en Yukon Valley. Ahí tenemos otro hábitat. Vamos a ir buscando, mira, ahí lo tenemos. A ver, es un nivel 6. Cogemos nuestros 300, apuntamos a la plantilla y disparamos. Ya vemos cómo le baja la, la vida, 25%. Le decimos a Perrete que lo busque y hemos visto cómo se le ha apagado el contorno al animal. Así que vamos a, a recogerlo. Perrete ya sale corriendo y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro nivel 6. Ya vemos ahí el contorno bien del animal. Nos damos una pequeñita carrerita vemos el sangrado, madre mía ya o sea, lo hemos impactado muy bien y a ver qué puntuación tenemos tenemos un oro 60 con 80 muy buen impacto que cara más simpática como el mapa un poquito más al norte donde batimos las anteriores y seguimos aquí tenemos otra zona de descanso aquí tenemos otro nivel 6 voy a coger el arco a punto y disparo le hemos impactado bien vamos a ver si sí, nada ese fallado ese fallado pero ya vamos a por el 25% de vida así que vamos a, a recoger a nuestro animal ya vemos que se le ha apagado el contorno le decimos a ferrete que lo busque bueno que tenemos que estos animales podemos hacer tanto el lance con el arco, como con el rifle. mí me gusta más con el arco, pero reconozco que es bastante más más difícil. El rifle es mucho más efectivo, sobre todo a distancias um, medias largas. Escuchamos allí la llamada de un zorro, de un una llamada de advertencia, pero no le vamos a hacer caso. Hoy estamos cazando los honguilis. Vamos a ver qué puntuación tenemos. Mira, 60 puntitos justitos, una plata. Le hemos impactado en el hígado, así que os voy a poner el mapa del impacto para que veáis dónde ha sido cazado. ¿no? Ya hemos ido un poquito más al norte y vamos a volver vez abajo. Seguimos carro. Ahí vemos andar uno. Va tranquilamente. Cogemos nuestro rifle, apuntamos y disparamos. Está muy cerquita, no nos ha hecho falta la la mira y a ver qué animal era. Así que veamos un animal bonito. Yo creo que voy a hacer una foto, porque se ha quedado una pose que me gusta. Vamos a ver si vamos a hacer una, una foto por si tuviéramos que utilizarla para la portada o por cualquier otra cosa. Así que echa la foto, vamos a ver qué animal es. Es un oro, nivel 6, 61,10, muy buen impacto. Pues voy a poner el mapa, hemos vuelto otra vez abajo y vamos hacia el, hacia el oeste. Vamos a ver ahí enfrente si vemos a un animal, mira ahí tenemos uno, un nivel 5 media, vamos a coger el rifle que está bastante largo, cogemos, apuntamos y disparo en el corazón, ese animal ha muerto, así que vamos a, a recogerlo. Ya hemos dado toda la vuelta a la orilla y vamos a ver la puntuación de nuestro animal. Tenemos una plata, 57,90 y un disparo certero en el corazón. Nos voy a poner el mapa para que veáis dónde es y seguimos la caza. Ahí tenemos otro hábitat. Está el animal tranquilito. Un nivel 6. Cogemos nuestro arco, apuntamos y... Y disparamos. Ve, sale corriendo el animal, pero ese animal ya está. Se tambalea como los toros en la plaza. Vamos a recogerlo. Ya caído. Ya ha caído el animal. Así que vamos a, a ver la puntuación que tiene. Veis los hábitats que podemos encontrar en esta zona del desplazanero. Incluso ahí tenemos un, un abrevadero de otro animal. Vamos a ver la puntuación. Tenemos un oro. 61,40. Está muy bien. Así que os voy a poner el mapa. Y vamos a seguir cazando por todas las orillas de, del río. Ahí tenemos otro hábitat, un comedero. A ver, este que está detrás del árbol, ¿qué es? No puedo ver. Yo creo que voy a hacer el lance. Vamos a hacer el lance. Apuntamos, y sí, su nivel 5. Y disparamos. El animal sale corriendo, veamos que ya tiene 0%, se ha apagado su contorno y le decimos a Ferrete que vaya por él. Recargamos la munición, veis el... Tiene aquí un comedero al lado también, así que vamos a recoger nuestro animal. Ferrete ya sale corriendo, nosotros también, y ya vemos el contorno cian de nuestro Sogizli y a ver la puntuación que tiene. Estamos aquí. Una plata. 59,40. Os voy a poner el mapa y seguimos con, con la caza. Nos iremos abajo del, del todo a ver qué encontramos. Vamos a ver. Ahí escucha. Ahí tenemos un hábitat. Vamos a mirar que escuchamos movimiento. Vemos allí un oso. A ver. Un legendario, un legendario. A ver, lo voy a llamar, a ver si se da la vuelta. Está el animal calmado. Pero va, va viajando, así que nos va a tocar perseguirlo. Lo vemos allá atrás, está detrás de esos árboles. Mira, una hembra de alce... Vamos a quedarnos tranquilitos Vaya, se ha asustado nah, Nada, nos, nos ha reado y nos ha quitado salud Y seguramente haya hecho que salga el oso Que salga el oso huyendo Pues nada, tenemos que seguir las huellas del oso Y perseguirlo e intentar darle, darle caza. Seguimos utilizando el reclamo No tenemos... Vista del oso, así que vamos a, a seguir sus huellas no vemos nada ya vamos otra vez con el reclamo vamos agachaditos pero creo que nos vamos a tener que poner de pie y seguir las huellas del oso puesto que nuestro encontronazo con, con la hembra de alce lo, lo habrá asustado seguramente así que vamos a a seguir las huellas y a ver la dirección que, que toma ya tenemos aquí estas huellas va andando va caminando pues seguimos buscando avanzamos un poquito más a ver si localizamos a nuestro oso ahí tenemos los excrementos vamos a mirar por aquí entre los árboles Llevo ya un buen rato siguiendo a nuestro legendario. Pero no desespero porque yo sé que al final lo vamos, a, lo vamos a encontrar. Vamos avanzando tranquilitos, Intentando hacer el menor ruido posible. Y con el uso del replente, ahí tenemos otro, otro hábitat. Mira, ahí vemos un oso. Será nuestro. Cogemos el rifle y disparamos. Le hemos impactado en todo el pecho. No, es una hembra. Es una hembra nivel 2. ...que ya ha muerto... ...y vamos a ver la, la puntuación que tiene. A ver... ...un bronce... ...51,50... ...pues nada, vamos a seguir buscando a nuestro legendario. Pongo el mapa y seguimos. Ya lo tengo localizado ahí el animal... ...está tranquilito... ...ahí al lado de un árbol... ...no sé si está al lado o detrás... ...pero bueno, vamos a coger nuestro rifle... Disparamos, estaba detrás, se, pone, se mueve, ahora sí, ahora le hemos impactado, el primero hemos fallado, le hemos dado al árbol, hemos visto ahí a lo lejos otro oso salir corriendo y vamos a ver la puntuación de nuestro legendario. Vaya, mira, se va corriendo la vera abajo, se va corriendo el animalico, así que vamos a, a recogerlo antes de que llegue a la orilla del río, por Dios. Se va a cuesta abajo, <ríe> Madre, parece un, una babosa restando. Vamos a ver, un diamante, 67,50, le hemos impactado bien, el primero fallamos porque estaba detrás del árbol, yo pensé que estaba adelante. Lo hemos perseguido durante un kilómetro 100, desde luego que es un animal bonito, aunque la pose de, de cuando lo hemos impactado no <risa> es un poco graciosa En fin, pero tenemos un, un diamante, así que lo vamos a disecar y os voy a poner el mapa